Acá estamos, acá estamos en la tarde del magazine Con vos y para vos hasta las 4 de la tarde Haciendo que tu tarde de jueves, tarde soleada acá en Pinamar y alrededores Se convierta en la mejor tarde de tu vida Y llegó el momento, llegó el momento de ella, de la licenciada Carmen Sotelo En esta columna semanal de Hechos Reales y hoy vamos a tocar un tema, pero mira, más que lindo, más real que nunca, yo soy esencial. ¿En dónde dice que uno no es esencial? Esto que determina yo soy esencial, ¿en qué concepto? Si para mi vida yo soy esencial. Si lo más importante soy yo, me vienen hablando de mi autoestima, me vienen hablando de cómo yo tomo las cosas, de que tengo que ir para adelante. Entonces yo soy esencial. ¿Será tan así? ¿Es verdad, licenciada? ¿Cómo le vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos. Eh, bien, bien, me va Me va bien. <risa> Bueno, eso es importante. Pozo es esencial? Eh, yo soy esencial. Me gusta. Para mí no hay como yo. Bien, bien. Pero además, pero además te cuento. Perdón, mi peluquera es esencial. Claro. No puedo estar con estas mechas. Ay, Cuando Carmen, ella, ella me dice, diciendo, tu peluquera es esencial, pero me van a decir, bueno, pero la peluquería puede esperar en medio de una pandemia. ¿Te deprime, no, ir a la peluquería? A, vos, a, otra, eso. ¿no? a eso iba, a eso iba justamente. Eh, me deprime, hace que no me vea tan bien, hace que además lo primero que vea es lo que me falta de peluquería y sí. ponga el acento en ese tema. Y cuando uno empieza a pensar así, eh, yo cuando hablábamos de yo soy esencial, yo pensaba así, todos somos esenciales como seres humanos, que somos. Uh -huh. Todos hemos, somos esenciales, pero digo, eh, ¿yo soy tan esencial como el médico que está en terapia intensiva? No. No. No, no. Eh, soy tan esencial como el camillero que lleva al paciente como la eh, eh, persona de limpieza que trabaja en el hospital, no, no, no. Eh, entonces, perdón, no en esta situación. Muy bien, <ríe> esta es mi psicóloga preferida. <ríe> Muy bien. Eh, esa es la psicología. La psicología que hace que el otro piense, que no pensemos los profesionales por el otro. Mm. Efectivamente, no es igual. Efectivamente, hay situaciones donde lo esencial, las personas esenciales, pueden ser unas o pueden ser otras. Yo pensaba, ¿saben ustedes lo importante que son los recolectores de residuos? Súper importante, para la ciudad, para todo, para el medio ambiente. ¿Le damos la importancia que, que realmente tienen? No, porque socialmente molestan, so, eh, Carmen. A veces molestan porque detienen el tránsito, no te dejan pasar, eh, te hacen ruido a la madrugada. Pero es... Esto dice la gente, digo, oh, oh, mirá esto todo, ¿no? Dice la gente. Y yo digo, ¿cómo los tratamos en general? ¿Los tratamos bien? ¿Le damos socialmente la importancia que tienen? ¿O nos enojamos cuando están haciendo su trabajo y a lo mejor tienen el, el camión parado adelante y no podemos pasar, independientemente de esta situación particular en la que estamos viviendo. Y a esta situación particular en la que estamos viviendo, yo la pensaba para muchas cosas, a lo mejor no para todo, pero sí, estamos en una guerra con un bichito que es un bichazo, y sí, es una guerra, y cuando es una guerra, pensemos, los países que mejor han reaccionado son aquellos que han pasado por guerras importantes, porque saben que meterse en un refugio y estar a lo mejor un mes sin salir del refugio no es perder la libertad. No es perder la libertad. Dejar de ser libre o dejar de ser esencial yo. Es poder seguir siendo esencial yo. Claro, esto, ¿no? Es eh, esto que... Que, que vos decís, eh, estamos en, en un contexto eh, tan diferente a tener que nombrar, bueno, eh, sí, sí, yo me pongo en una escala de valores o prioridades, hay otras prioridades y, y es realmente los que son esenciales dentro de este contexto de pandemia. Pero me voy más allá, Carmen, me voy para esa persona que, eh, que quizás no tiene un plan que tiene que salir a trabajar para comer, que por más que lo ayude el Estado, nunca es suficiente, y que por más que haya un comedor, y estoy hablando desde lo más humilde, ¿no? que haya un comedor donde pueda en el barrio ir a comer, él quiere ir a trabajar. Él quiere ir a hacer esa changa de remis, quiere ir a vender copitos de... De, de, de azúcar Como pasó en una de las noticias De un hombre que vendía copito de azúcar Sacaba 500 pesos por día Y con esos 500 pesos Compraba eh, comida Para su familia Es decir ¿Cómo, cómo explicamos A ¿Cómo ese señor que no hace que Esencial sociedad, ¿Cómo explicas que una sociedad No pueda Sostener Una sociedad que somos Muchos no pueda sostener. En la ciudad de Buenos Aires, que no es pobre, te digo, ¿qué ha hecho por esa gente? Por esa que tenía que salir y no salió. No puede salir. Porque sí, tenés razón. Lo que pasa es que si al señor lo matan cuando sale del refugio, nos quedamos sin persona esencial, o sea, me parece que, eh, como mucha gente dice, y me parece importantísimo, tenemos que pensar todos como sociedad para que esta situación que realmente se convirtió en muy terrible, no sea eh, sea un eh, ejemplo de lo que nos puede pasar, porque nos puede pasar, nos puede seguir pasando, porque esto, vos, eh, nosotros hablamos de la vacuna, pero esto hasta que estemos todo el país vacunado, y llevará su tiempo, lamentablemente. Ahora, que somos esenciales, sí, somos esenciales, para cuidarnos, para saber si un vecino tiene problemas y necesita algo y podemos colaborar, para, para eh, colaborar con otro de alguna manera, como vayamos pudiendo, sí, es cierto, hay eh, los choferes. Eso me gusta, ¿no? lo que estás diciendo, soy esencial para mi vecino. Y sí, porque quizás tengo una vecina que no puede salir a hacer sus compras. Y bueno, sí, soy esencial. Esa vecina, el llamarme a mí y poder decirme, necesito tal cosa, eso me hace esencial dentro de esta pandemia. Soy esencial para comunicar lo que está sucediendo para aquellas personas que me están escuchando. Pero Exactamente. Yo estoy notando... Eh, algo de, de mucha gente que te va llegando, viste, la gente nos manda WhatsApp al 2254 458384 y nos dice, de repente, veo una obra en construcción, yo quiero que trabaje, y entiendo a esa persona, van a trabajar, estamos, eh, no, no digo que vaya una inspección a cerrar, pero están todos trabajando a corta distancia y sin barbijo. Entonces... Eso es para marcarle al que, a los que están trabajando y al jefe de los que están trabajando que tiene que ponerse el barbijo, que eh, para eso es lo que nosotros podemos hacer como esenciales, digamos. Claro, pero acá viene esto, ¿no? Te voy a contar tres casos, Carmen. Este es uno que, que llegó a, a, al, al teléfono de la radio. Este es uno. Esto es en Bunge, en, acá en Pinamar, por Bunge, no quiero, no quiero nombrar exacto la obra porque bueno, no sé las necesidades de la gente, pero eh, ahí se ve, se ve este caso. Vamos por más, otro de los casos que llegó, tiene COVID, toda la familia tiene COVID, chicos, chiquitos, insoportables se sienten bien pero están insoportables tienen COVID, tienen que estar encerrados los saqué un rato a la plaza el vecino lo ve eso es terrible porque vos te considerás que es esencial tu salud mental de sacar a los chicos a la plaza entonces acá es donde tocamos el hilo otro caso más que llegó se entera que es COVID Carmen positivo, se entera no, lo sospecha, no se hizo el test Pero lo sospecha porque tiene todos los síntomas Me va a agarrar COVID, estoy solo Voy al supermercado porque me va a agarrar Ahí, él es esencial, necesita comer Pero tiene amigos para pedirle ayuda Entonces, a esto estoy hablando, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Somos todos esenciales Pero ¿dónde termina, Carmen, ese límite? Quiero escucharte. Ese límite termina. Eh, por ejemplo, vayamos a los ejemplos que me diste. Eh, el que está trabajando en la obra tiene las mismas necesidades que vos. No lo sé, puede ser. Tal vez menos. No me está trabajando. ¿Tiene en, general, en general no seamos, eh, en general tiene menos, porque depende más del trabajo diario. Por lo tanto, insisto, como vecino esencial, como ciudadano esencial, hablar, decir, buscar, preguntar, Denunciar, ¿verdad? Una uh -huh. posibilidad. Sí, denunciar Den es una posibilidad. Denunciar en este caso además, insisto en lo mismo, no, no es que lo van a meter preso por el resto de sus días, pero van a ir, van a averiguar, van a averiguar qué pasa, van a averiguar por qué, van a, eh, va a haber un movimiento que va a ser importante para el que está trabajando, para el que está coordinando, y para el vecino que se va a sentir tranquilo con su conciencia. Bien. Sí, igual, tal cual, porque... Esto de no denunciar al conocido es un tema, porque seguís contagiando la irresponsabilidad. Por supuesto. No lo vamos a resolver nunca. Señor. Eh, después vos me hablaste del señor Solo que se fue al supermercado por el COVID. Eh, ayer a mí me tocó prestar el baño. Alquilé la ducha. ¿Qué pasó? Mi vecinita que está arreglándole el baño se quedó sin ducha y como es mi vecina de frente justo de mi departamento con la cual no solamente nos llevamos muy bien pero además nos ayudamos en lo que podemos se animó a pedirme si yo no tenía inconveniente, si me parecía bien que ella se traía todo y yo le prestaba la ducha. Esencial el plomero que le tiene que venir a ayudar a, a componer la ducha, a la señora, al marido y a los dos hijos que se quedaron sin ducha. Pero como no puede entrar nadie al edificio, porque nosotros, los vecinos del edificio, no queremos que entre nadie de afuera. Entonces, como le dije a ella, le alquilé la ducha de mi casa. ¿Le, ¿le cobraste? ¿Eh? ¿Le cobraste? <risa> Por supuesto. Un helado riquísimo me convidó. Bueno, me encanta, me encanta. Eh, digamos, ese señor que fue al supermercado, si tuviera la relación o con sus vecinos o con sus hijos o con sus sobrinos, no se sentiría tan, porque además si no se sentía bien. Uno de los primeros problemas que tiene el COVID y que después tienen las vacunas también es el cansancio. No te da ganas ni de moverte. Claro. Entonces no va. La señora, señora, si usted sale del refugio le cae la bomba, señora. <risa> Ay, Dios, trae la bomba y despedaza, así, los brazos por un lado, las piernas por el otro. Destruye a sus hijos, señora. No sale. No lo lleva a la plaza. Y los chicos, insisto, con el refugio, chicos, eh, pensémoslo de esa manera, porque la verdad que yo la otra vez, cuando vi y escuché claramente el tema de la guerra, me choqueó. Me, me y lo trabajé con mi psicóloga <ríe> en la sesión, porque... Es muy sino... fuerte, es muy fuerte esta comparación, me parece brillante que se traiga. Esa persona que fue al supermercado, esos obreros que están trabajando sin barbijo, ese, ese padre o señora que salió a la plaza a llevar porque los ruidos de los chicos lo molestaban para que corran un poco, son asesinos. Y esto, ¿a vos te, te, te parece trágico lo que te digo y exagerado? No. Lo que pasa es que hay una, sos un asesino invisible que no ve las consecuencias que no puedes llegar a ver a quién mataste, tal vez, quizás, no sé, pero a alguien, que fue al supermercado y agarró lo que vos dejaste, que tocó tu mismo carrito por más que te tomen la temperatura, por más que te tomen de repente que todas las cosas de protección que haya, tosiste, salpicaste un producto, él se lo llevó, se llevó, le sonó el celular, atendió el teléfono una persona mayor, y de repente está internado en terapia intensiva. Ese es el cuadro que tenemos que ver. Somos inconscientes, porque si estos tres casos se harían visible el arma que estás teniendo y a dónde fue disparado, a quién disparaste, te puedo asegurar que no salís de tu casa a llevar a los chicos a ninguna plaza, que te quedas y pedís ayuda Que te lleve el supermercado a tu casa Porque acá existe Carmen ¿eh? Existe Existía antes claro. te Lleva a tu casa Y de repente Vas a trabajar A la par, igual Por eso este fue el tema que pusimos hoy Juntos a la par Porque si vos vas a trabajar una obra Y tu situación es esencial para vos y para tu familia. También es para el comerciante. Uh -huh. También es esencial para el comerciante. También es esencial para la peluquera, para la persona que se tiene que hacer lo que se tenga que hacer porque lo necesita. También es esencial Por para, eso... para, las, para las mucamas que no tienen cómo llegar a su lugar de trabajo. También entonces si vos tenés la posibilidad de que su obra, la obra que estás, el lugar donde estás trabajando, cuídalo para que este virus termine. De Cuídate. Una Cuídate. Claro. Cuídate para cuidarlo. Cuídate. ¿No? Eh, eh, por eso yo te hablaba de la guerra con un refugio y una bomba. Porque la bomba no sabes a quién, es un arma que no sabes a quién. No, sos un asesino, pero no, no conoces las víctimas. Claro, tal Eso. cual. Y el refugio es estar encerrado, encerradísimo, no tener ni siquiera la posibilidad de conectarte, <ríe> de hacer un zoom. Esto, esto es, es importante, uno toma todas las medidas, acá en la radio nosotros tomamos todo, sonizamos la radio todos los días pero más allá de eso hay alcohol en gel, mantenemos la distancia, sabemos si está sano y bueno nos podemos contagiar, puede pasar algo, no digo que no, pero por lo menos eh, si me encuentro con alguien me pongo el barbijo, si me muevo de mi lugar me pongo el barbijo si sí, no saludo, no, nada. Entonces, ¿por quién? Por mí no, por respeto a los demás también, yo me cuido, yo soy esencial, pero no quiero que le pase nada a, a mis seres queridos, no quiero que le pase nada a mi vecino, a mi gente, no quiero, me di la vacuna, esto pasa, estoy vacunada. Quizás no sería grave si me agarras No sé, esto es también Dios dispone Dios va a disponer siempre El universo acomoda Pero supuestamente, Carmen Con vacuna no corres riesgos Pero sí lo corren los demás Si yo me contagio Y los síntomas son recontraleves Y, y voy desparramando por todos lados Por eso me pongo el barbijo Por eso me cuido Seguro. Que no, no, toda gente lo haga. Yo atiendo el timbre y esto que te contaba de mi vecina, estamos una frente a otra, o sea, los departamentos, y estamos las dos con el barbijo puesto todo el tiempo. Si ella eh, ayer que vino hasta el baño con el barbijo puesto y yo metida en otro ambiente, y yo también estoy vacunada, y ella tiene la primer dosis también. Es así. Bueno, la verdad que esperemos que, que la charla de hoy llegue a la gente y que, y que se tome conciencia, ¿no? Y que sí, sos esencial en este contexto. No, somos esenciales. El tema, como vos dijiste en cuanto empezamos a hablar, es el contexto. ¿En qué contexto somos más esenciales, menos esenciales, más esenciales para un grupo mayor de gente, para un grupo menor de gente? Pero sí, somos esenciales, para nosotros somos esenciales y esto también pasará. Tal cual, me gustó, esto también pasará. Gracias Carmen, gracias como siempre por estar, linda, lindo tu columna, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, saludos a todos, nos vemos el jueves. Y así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine, quédate conmigo, me quedo con vos, hasta las 4 de la tarde en www.mix-magazine.com Ya venimos.